Hola, qué tal amigos de las redes sociales. En el día de hoy vamos a aprender a cómo grabar, grabar un directo para Free Fire desde nuestro celular y grabarlo en nuestras redes sociales. Puede ser en Facebook o se sí, grabarlo en, en Facebook o en YouTube. Bueno, les voy a enseñar cómo. Es muy sencillo. Entramos a esta páginita que yo les digo. Ahí va a estar el enlace abajo y también les voy a dejar este código con el cual van a poder acceder al archivo entonces le va, le va a llegar a su computador un archivo así este archivo este es nuestro primer programa que tendremos que nosotros nosotros descargar se llama Power Mirror. Power Mirror, Mirror va a salir acá este programa igual bueno este programa bueno le hacemos todo el proceso de instalación a instalar como administrador se instala, después se va a instalar acá después de que hemos instalado este programa aquí, en nuestro computador vamos a abrir ubicación del archivo en la ubicación del archivo acá, vamos a copiar esta parte que dice esta parte que dice, espere aquí, dice crack power, sí, dice crack este lo vamos a copiar así. Yo lo tengo copiado, antes no lo voy a copiar en este momento. Lo, lo, lo, lo copiamos así. Llegamos aquí, dicen todos los archivos, en esa parte blanca del computador, lo pegamos así, para pegar, reemplazar el archivo. Y hacemos todo el proceso. Reemplazar el archivo y todo el proceso. Y ya quedará este programa gratis. Ya que este programa es de pago, ¿no? Va a quedar este programa. Después de que tengamos este programita... Lo que hacemos, después de que tengamos instalado este programa, lo que hacemos es abrirlo. Tenemos que descargarlo. Tanto se llama... Bueno, se llama PowerMoral. Ese programa lo que hacemos es descargarlo en nuestra... Lo descargamos en nuestro... En nuestro ordenador, igualmente en nuestro celular tenemos que descargarlo. Bueno, podemos colocarlo en USB, conectarlo de nuestra USB o conectarlo por medio de cable. Nos da dos opciones, por medio de cable o por medio de USB. Son las dos opciones que nos da. no bueno, les va a decir cómo entonces lo que hacemos es llegar ahí después de instalado lo abrimos acá lo abrimos ejecutar como administración administrador lo abrimos también lo tenemos que abrir en nuestro Bueno, va a ser la wifi, entonces colocamos teléfono. Bueno, ahí va a ser la opción si queremos en wifi o en teléfono. Entonces, aquí tenemos que colocar en el teléfono. Cuando lo colocamos de cable, esto nos da la opción de que podemos manejarlo desde acá. Cuando no, pues tenemos que manejarlo desde el celular. Desde el celular. Cuando es por cable sí nos da la opción. Cuando es por celular, no nos da la opción de manejarlo. podemos colocar esto entonces ya podemos entrar a las aplicaciones del celular como podemos ver ya podemos entrar a todo a todo, a todo lo que es nuestro celular bueno este es el primer programa el otro programa que hemos bajar es uno que se llama aquí le voy a colocar es de, es de código abierto este programita de código abierto se llama OBS se llama, así se llama OBS Studio exactamente se llama OBS Studio y lo que hacemos aquí va lo podemos descargar en Win donde querramos no yo ya lo tengo descargado pues entonces no lo voy a descargar en que por aquí como que se bueno le entramos ahí descargar él comenzará a descargarse como podemos ver aquí de ahí lo abrimos ya abrimos, abrimos este programita Ya y lo abrimos y comenzamos a descargarlo aquí en nuestra PC acá. Entonces ya, ya, ya, ya se descargó compadre. Ya se descargó compadritos. <risa> Para a jugar el Free Fighter en directo. Entonces aquí se, se descargó. ¿Dónde está? Antes está acá. Le hacemos todo el proceso. Entramos. Ejecutar como administrador Es un programa de código abierto El cual podemos utilizar Le colocamos sí Bueno, ahí seguimos todo el proceso Yo ya no lo, yo ya no lo descargo Porque lo tengo acá Ya lo tengo descargado no Bueno, entonces seguimos este proceso ta, ta, ta. Bueno o entonces sea, como ya lo tengo descargado Entonces lo que hago es de entrar al OBS entramos al OBS esperamos, pero un momento que se abra ejecutar como administrador igual, le entramos acá en este momento ya, ya puedo empezar a jugar de pronto, entonces no, no va a grabar en directo entonces qué hacemos aquí le colocamos le dice ajustes aquí en ajustes, pues aquí ustedes mirarán, aquí colocan su... su coso de para grabar en directo, aquí si es, por, si, es por, si es para grabar solo en Facebook, pues colocan acá. Después va a hacer un video donde les voy a mostrar cómo grabar en varias plataformas al tiempo. Por ahora este les voy a mostrar aquí. Bueno, aquí está la configuración, cómo lo, lo configuran. Pa. Mira, me lo tengo configurado yo, va, pues van, van ustedes analizando. Van ustedes analizando según su, su computador. Van, ale, van analizando cómo lo van. Yo tengo configurado yo todo esto ¿tá? aquí. La emisión estándar, lo tengo emisión de audio ¿tá, ¿tá? estándar y acá está balance. Papá, todo esto. Entonces, bueno, va mirando aquí. Lo colocan. Esa es la configuración. No, no deseo guardar. Listo, entonces aquí ya queda listo. ¿tá? Aquí podemos escribir algo que queremos. Bueno, entonces lo que hacemos. Para que la pantalla del celular quede acá. Quitamos todo. Voy a quitar todo esto. Todo esto. Eliminar. Sí. Eliminar. Sí. Voy a eliminar esto para mostrarles cómo. Bueno, entonces lo que hacemos es aquí comenzamos. Aquí entra la parte donde dice... Captura ventana. Le colocamos sí. Aquí tenemos que buscar una vaina que dice. Ah, es que no está conectado, creo. Espera, que es que no me he conectado. Por eso es que no me sale. Me tocó volver a crear de nuevo. Descartar. Descartar. Me toca volver a crear de nuevo porque no la había. Me estoy transmitiendo en vivo desde acá. Bueno, entonces aquí lo que hago es. Bueno, puede entrar aquí al juego, vamos a entrar al juego. Esta les voy a dejar para que, pa que, pa que entren al clan, para que juguemos entre todos ahí en el clan. Les voy a dejar el ID abajo para que lo miren, el ID. Esperemos que cargue. Captura de ventana, la captura de ventana. Creo que ya está. Este report este, este aquí se fui morre por este esperemos que aparezca porque no me quiere aparecer todavía. Bueno, sí si Entonces pues como podemos ver acá, ¿verdad? Aquí se ve todo el.. Vemos el, ya el juego. Aquí ya está. Aquí ya, ya es el día. Aquí, si, si le damos acá en esta parte, pues aquí ya les comenzamos a transmitir. Aquí podemos cuadrar la pantalla. Bueno, hacer como hacen cuando tenemos cuando lo conectamos con. Se puede conectar por cable, como yo les decía. Cuando lo conectamos, lo conectamos por cable, pues el programa pues lo podemos manipular desde, desde el computador. Y aquí podemos ya hacer lo que yo decía: o sea, ya podemos engrandecer la pantalla. Bueno, aquí como querramos. Aquí ya las personas que traía que aquí pueden colocar aquí una foto, aquí hay opciones de foto, bueno, esto más adelante estamos hablando de cómo funciona. Así como hace Donate, coloca aquí a este lado, coloca su foto, su logo. Así se, así se, se amplía, bueno, ahí le, ahí le, eh, vamos mirando así, podemos correrlo acá, acá. Y aquí podemos colocar. esto nos da la opción de poner una foto y colocar también nuestro nuestra cámara si queremos. Aquí en el, en el, también se puede colocar captura, aquí aparece, captura de pantalla, captura de audio, y si queremos colocar captura, ahorita no puedo porque estoy transmitiéndoles en vivo, pero aquí si queremos entonces se coloca captura de pantalla, pero como estoy transmitiendo en vivo pues no puedo ahorita, aquí captura de audio, para que salga lo que hablemos, empieza a salir acá, aquí lo que estemos hablando, aquí se comienza la transmisión, y aquí se coloca lo, lo, para grabar en vivo, ¿no? Aquí, comenzamos, aquí se comienza a grabar en vivo aquí dice ajustes acá, y así transmitimos en vivo vamos a hacer la transmisión en vivo acá bueno, aquí estamos, no sé si está en el canal en este canal, bueno, los invito acá también, aquí, aquí. los voy a invitar al clan aquí, Bien, vamos a entrar aquí ya se este muestra, se está transmitiendo en vivo en este momento, como va a estar, estar transmitiendo en vivo en este momento? Vamos a entrar al canal. Que me ha salido el canal, vamos a, vamos a mirar la transmisión. Disculpanos por el lento, el computador. Hola amigos de YouTube, estamos en, en vivo, estamos transmitiendo un video aquí. Es un video de prueba. Y así es fácil, así es fácil podemos transmitir nuestros juegos eh, por OBS. Aquí lo colocamos para que quede acá. Si queremos colocarlo en la, sopa, en la pantalla, pues le colocamos aquí el modo, ¿no? Si queremos en los dos modos, pues listo. Entonces vamos aquí, yo creo que ya llego a YouTube. Pues el video está antes. Aquí como les digo, colocan OBS Studio el programa lo instalan como cualquier programa se instala eso se instala facilitico como cualquier programa entonces bueno esperemos aquí bueno bueno paisanos esperemos aquí que, que abra esto porque se nos está bagreando que nos está bagreando entonces esperemos que abra aquí podemos mostrar hagámosle aquí una partidita aquí a los de, de obedece acá bueno entramos acá aquí comenzamos a jugar desde de, de nuestro móvil, aquí estoy desde nuestro móvil jugando aquí. ¿sí? Ah, la barrera que meté clasificatoria, ¿no? <ríe> clasificatoria. No porque me ¿no? Que me... me, me. a más si carga, lo cargue a ver. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, entonces, a, entonces ahí les voy a dejar. Voy a mirar hace poco, ¿no? Para voy a mirar a ver cómo... Si puedo... Yo quería hacerlo con cable, pero como se me dañó la entrada del celular, no pude hacerlo con el cable. Para poder, eh, para poder uno, que salga más fluida la, la señal. Pero bueno, así es que hacemos los directos aquí. Aquí, aquí, aquí está el directo. Es que quería mis postales pero está un poquito como lento acá. Para que vieran cómo es el directo y los invitamos. Este canal es nuevo. Tenemos ya 70, 71 suscriptores. Entonces los dejo, cuando los dejo, le invito a suscribirse al canal. Entonces va, es que no me, no me quiere coger acá.